Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Carnadas el 110. Nos vamos a pescar lisa, Canal 9. Luego le vamos a mandar las imágenes, eh. Vemos a Loki, vinimos a la olla recién a pescar y tenemos la primera lisa, apenas llegó, miren, ahí se fue, está lleno, está lleno, está lleno, lleno miren, pasito primera lisa. A subir de pasito. Ahí está. Dale. Muy bien. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación Tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472-550969 o visita el Instagram NicoRomaPesca.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 y Alicia, ¿eh? Lindo, lindo. Eh, eh, ¿Sí eh, la ¿eh? Linda, Si lo hago, una cosa con pancita, eh, Con pancita.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 o visitar www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas En Reconquista Provincia de Santa Fe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 con gas butano, eh, reflectores, marmitas, que la usa mucho el, la persona que hace en campamento por lleva un set de cocina portátil y, y práctico, bueno, un termito que disponemos de, de, de ponemos diferentes marcas y, y medidas, conservadoras, que como podrán ver atrás mía también hay diferentes tamaños y, y marcas, eh, bueno, reposeras de aluminio para ahora que viene la playa también son reposeras livianas con diferentes posiciones para dar más practicidad ingresó a eh, nuevamente están agotadas son pillos de la marca Spini en diferentes medidas en 1,80m, en 2m y la que vino también con rompeviento que te protege un poco del, del viento, de la arena tiene sistemas de carpas también para camping carpas automáticas carpas eh, playeras Así que bueno, cualquier cosa nos consulta, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos cualquier eh, cosita que necesiten para, para sus vacaciones y estaremos fácil eh, de, de atenderlos. Les mando un abrazo. Acá estamos con otra para Pesca y Aventura Viene ahí, Loki muestre Viene ahí Loki eh viene Loki, yo todavía no puedo pescar Vamos, despacito, despacito Trae, trae, trae, a la tierra Lo que con otra estamos en la olla a la tierra ¿Listo? despacito, despacito, dale, dale, dale. dale. Acá en la olla, miren, miren que lisa. Acá en la olla, les vamos a explicar: estas pancitas tienen un año en el freezer y son de mar chiquita. Este. Vamos acá. Mostrar las lisas que estamos sacando en Canal 9, Canal 9. En ¿Eh? acá en noviembre. ¿Vamos Loki? ¿Otra más? Vamos, Dale. Bueno, miren, esta es la, lo que es la camada que traje. Esta la tengo hace un año. Y rinde a fondo.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 Si te acercás, acá tenemos un cargador si ¿sí? lo trabamos ahí donde le cargamos por este objeto que tenemos acá los balines esto carga 30 balines en calibre 5 y medio esféricos si ¿sí? los balines tienen que ser de muy buena calidad como su sistema de repetición tiene que ser de buena calidad calibre 22 para el que no sabe lo que hacemos una vez que cargamos los, los balines soltamos acá el resorte que va a ser el que los empuja y lo que hacemos a través de la cordera es tiramos para atrás y para adelante como lo que era es una escopeta a repetición una lo que decían o Pajeras bueno, lo que hacemos es track track para atrás y para adelante y ya queda lista para disparar el sistema de repetición de este ritmo es muy rápido por eso es muy vendido, muy buscado es un sistema muy simple pero realmente que anda muy bien se carga con la garrafa de CO2 de Drago, ¿sí? lo mostramos, porque nunca estamos. hay gente que por ahí no lo conoce, es un sistema muy clásico, pero por ahí hay gente que no lo conoce. Ahí tenemos la válvula de carga, ahí enroscamos la garrafa de Drago, le ponemos la garrafa, una vez que se cargó, sacamos la garrafa de vuelta y el rifle queda listo para disparar los 30 disparos, un rifle excelente para todo lo que es. Bueno, y realmente son muy precisos, ya se hacen hace tantos años, realmente el que lo conoce saben que anda muy muy bien. Bueno, por este modelo o cualquier otro modelo de Shark, tenemos también toda la línea completa. Eh, no tienen más que comunicarse, así que los esperamos como siempre. En rincón de Milbert Tigre, el arco iris. verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 a toda la barra pescadora estamos acá con Luis en la balandra, día hermoso viento sureste unos 15 kilómetros más o menos vamos a hacer un intento a la corvina a ver qué sale y bueno, vamos a estar viendo en imágenes las capturas Vamos Luis, un congrio en el río La Plata sacó. Que Qué variedad que hay, qué rico río tenemos. Un congrio. Felicitaciones por el congrio. Bueno, de a poquito se va dando el pique. Enganchamos un point alejado del camping salieron dos muy buenas no las pudimos filmar acá Luis parece que viene una niña también En la Hacienda y está abierta Está por abajo mi caña Pasala por adelante, por adelante, por adelante No, no, no, no, no, no. Así, por atrás, la cámara Por abajo mi caña pasarla ah, No, lo que porque es punta Ah, bueno, traerla Empuja el 8 Oh, son chiquitas, ¿eh? qué fuerza que tienen qué linda coloración, A ver, más bien amarillita qué linda por vida. Uh, chau teléfono chao teléfono Doblete en vivo ¿Cómo hago para filmar esto? Bueno, se corta muchachos Se corta el teléfono, Chao.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 amigos del pescador, cómo les va, espero que estén muy bien. Eh, en esta oportunidad vamos a presentarle algo de gomas que disponemos, diferentes marcas, eh, diferentes modelos. Tenemos, por ejemplo, eran de la marca Bocio, de la marca Sitamán, de la marca Camalesma, Monster, eh, Highlander. Bueno, acá tenemos un poco de Badline, de Rani, eh, por allá alguna Jabo alguna Don Cabé. Eh, bueno, también hay frutitos de goma, ahora que se viene a la temporada de Pacú, eh, como les decía, diferentes formatos, algunos vienen para el suelo, otros vienen sin el suelo para prepararlo aparte tenemos anzuelos offset, anzuelos offset lastrados, anzuelos offset con cucharas, cucharas para armar de toda variedad eh, colores, modelos, trabajan diferentes eh, algunas bajan un poco más rápido, otras son más medianas, otras son más grandes algunas vienen con lastre, como las Highlander, así que bueno, no hay duda, eh, ahora que se arranca el calor, todavía siguen dando con, con lo que son señeros soft, eh, así que siempre es una buena oportunidad para tener alguno eh, y poder encarar en la temporada de Canarias. Así que bueno, cualquier consulta, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben, nos consultan, cualquier duda, el que quiera arrancar, el que quiera un, tener un combo para empezar la fechas con los señeros, y lo vamos a hacer de la mejor manera. Hola amigos, nuevamente estamos acá, vamos a realizar una cocción al horno de barro. Eh, en esta oportunidad vamos a cocinar una pata de lechón y una pata de cordero, o sea, sería la nalga del lechón y la nalga del cordero. El proceso de encendido calentamiento del horno de barro, eh, lo pueden ver en el video que realizamos anteriormente, eh, cómo asar un lechón al horno de barro y sugerimos también suscribirse al canal Mercita Food, donde podrán, este, aparte de ver cómo asar un lechón al horno de barro, distintas recetas, eh, no solamente de cocina nacional sino también de cocina internacional, eh, platos ricos, sabrosos y fáciles de preparar. Así que bueno, vamos a arrancar ahora con la, con la preparación de ...de una patita de, de lechón y una pata de cordero. La nalga, ¿no es cierto?, de un lechón chico, un lechón de 10 kilos más o menos... ...el jamoncito sería... ...a este jamoncito procedimos a deshuesarlo... ...o sea, le sacamos el hueso interior, el hueso grande de la pata... ...lo sazonamos, pusimos sal y pimienta a gusto... ...y le pusimos un poquito de chimichurri disecado que le da muy muy rico sabor... ...esto lo ahuecamos un poquito... Lo que le vamos a poner simplemente en esta oportunidad Es un morroncito verde Previamente cocido a las brasas O sea, lo Lo, asamos, lo cocinamos a las brasas, luego le sacamos la piel ¿Eh? Esto lo colocamos acá El morrón verde le da un sabor especial al cerdo No sé por qué, pero bueno Yo he probado distintas Distintas combinaciones de ponerle Y Bueno, esto es una de las que más me, me gustó ¿Eh? Así, simple, ahí adentro ¿Eh? el morroncito le podemos poner también el que le gusta paleta se le puede poner un poquito de queso en este caso le vamos a poner el morrón y lo vamos a atar procedemos al atado con un hilo común solamente para que no se nos abra el, el jamoncito mientras lo estamos cocinando acá no hay peligro que se salga la, el relleno o que se chorree porque es morrón así que no hay problema solamente es para que no se, se nos abra la, este jamoncito dos ataditas así simple nomás es más que suficiente en este caso lo vamos a hacer en una bandeja ¿eh? una placa de horno común le vamos a poner un toquecito de aceite solamente para no mucho porque ya el lechón va a alargar un poquito de y lo vamos a empezar de esta manera, cuerito para abajo la patita atada y arrancamos, ¿correcto? vamos ahora con la pata de cordero la pata de cordero ahora lo vamos a mostrar, también es lo mismo, es una nalga de cordero, un jamoncito, de un cordero de 12 kilos, también lo deshuesamos, le sacamos el hueso grande de, de la nalga, le pusimos también sal y pimienta, y al cordero le vamos a poner adentro, que también queda muy lindo, vamos a hacer unos dientitos de ajo, lo aplastamos, lo aplastamos, una vez que los tenemos aplastados, le sacamos la pielcita. Es fácil de pelar, una vez que el está aplastadito. Lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Ponemos varios, varios trocitos. ¿eh? Ahí adentro. Y lo que le vamos a poner, si sí, al cordero que le da un sabor muy rico, es un poquito de romero. En este caso es romero seco, que es de nuestra... De nuestra quinta, si tiene un romero verde, perfecto, anda también una ramita de romero cruzada dentro de la patita. Y acá vamos a hacer el mismo procedimiento, lo vamos a proceder a atar. Perfecto. Bueno, esta patita de cordero la vamos a preparar en una bandeja más profunda. Bueno, esta patita de cordero la vamos a poner en esta placa que es un poco más profunda y después le voy a explicar por qué. Le pusimos un botito de aceite abajo ¿eh? para que no se para que no se pegue. Y esto lo vamos a acompañar, le vamos a poner puerro. Le vamos a poner cebolla, que vamos a cortar al medio y la ponemos. Estos son puerros, también trozos grandes porque después en el horno se va a cocinar todo. También ponemos tres trozos de cebolla, vamos a poner un poquito del verdeo también que le da lindo color y lindo sabor. Y a esto lo que vamos a hacer ahora simplemente es ponerle cerveza, se puede utilizar vino blanco, se puede utilizar caldo. ¿Eh? Le vamos a poner un poquito de cerveza como para que le haga un fondo de cocción y la pata del cordero a medida que se va cocinando. ...esto de esta manera va a ir al horno, pero esto va a ir tapado... ...esto se puede tapar o con un papel de aluminio... ...o simplemente con otra bandeja tipo pixera ...una bandeja de, de aluminio... ...se tapa para que genere vapor y ese vapor va a ir cocinando bien la pata... ...la va tiernizando bien. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar otra novedad... ...como hacemos siempre... Eh, ...entraron de vuelta, estaban faltas en mucho tiempo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 con esta la parte superior se carga con agua limpia y con la bomba vaciamos y limpiamos el, la parte del inodoro ¿no? bueno un elemento que siempre es muy pedido muy buscado y bueno está con entró con muy muy buen precio y como siempre bueno durante septiembre tenemos martes y jueves seis cuotas sin interés en nuestro local con tarjeta de crédito en la salada grande de madariaga pesca los grandes matungos junto al guía josé Vargas.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 Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitarlo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 1136 80 70 60. Vamos a preparar como guarnición para acompañar nuestra pata de cordero y nuestra pata de lechón, unas verduras, que las vamos a cortar en cuatro. La calabaza también es muy rica, sale muy rica al horno. Estas papas simplemente las lavamos, le pasamos una, una esponja, y tipo rústica, como se llaman ahora. Así que también las vamos a cortar medias anchitas. Vamos a poner unas cebollas también, cortadas en cuatro. Lavadas las berenjenas, enteritas van al horno de barro... ...y estas también las podemos tapar o con un papel de aluminio... ...o como dije hoy con una plaquita, una pizera... ...también generan vapor y se cocinan espectaculares. Ahora nos vamos a ir para el horno, vamos a retirar las brasas del horno... ...el horno ya está caliente, lo calentamos por espacio de unas dos horas... ...vamos a retirar todas las brasas que tiene... ...vamos a controlar la temperatura... ...y vamos a empezar a poner las bandejas. Limpio, sin brasas... Eh, ...las vamos a poner en este tacho... ...este tacho lo usamos exclusivamente para eso y las dejamos como reservas si las llegamos a necesitar porque nos falta calor para terminar la cocción las tenemos al toque, agarramos una pala y las tiramos otra vez en el piso del horno y podemos este, terminar la cocción si nos quedamos sin calor, y si no quedan ahí se apagan y bueno, después esas cenizas se desechan por supuesto esto tiene mucha temperatura fíjense que yo estoy trabajando con un mango bastante bastante largo y está bastante caliente todo esto tiramos un papelito adentro ...y no se tiene que encender, ni formar brazos... ...simplemente se tiene que ir dorando despacito... ...estamos hablando de la temperatura del horno... ...ya casi lo tenemos... ...un bollito de papel, papel de diario, cualquier papel... ¿eh? ...lo ponemos ahí, ahí se puede apreciar... ...no se tiene que prender fuego el papel... ...ni tampoco se tiene que hacer brasa roja... ...ahí pueden apreciar cómo se va dorando, se puede ver... Bueno, ahí colocamos todas las bandejas. El cordero está tapadito, las berenjenas están acá y también las tapamos. Y lo que dejamos destapados son las papas y la pata de el lechón. La chapa común, le ponemos nosotros nada más. Ya está chillando. ¿Se escucha cómo empezó a chillar? Bueno, amigos, ha transcurrido una hora que hemos puesto las bandejas con la pata de lechón, la pata de cordero. Acá tenemos calabaza, papas y cebollas. La pata de cerdo. ¿Eh? Vamos para la mesa, vamos a cortar y vamos a mostrarla. Bueno, acá vamos a presentar la, la preparación que hicimos. Las verduritas de de barro realmente fantásticas. Calabaza, la cebolla, está todo bien, bien cocido. Una hora de cocción, realmente fantástico. Escuchen el ruidito del, del cuerito Cómo está Así que también Esta recuerda que le habíamos hecho unas pequeñas ataduritas para, para que no se nos salga el morroncito Que le habíamos puesto Vamos a hacer un corte Acá al medio Para ver cómo está Realmente fantástico una hora de cocción, se cocinó parejito así que bueno vamos a fetear esto Acá este nos quedó el morroncito después vamos a mostrar la patita de cordero que en un ratito la sacamos para que no se nos enfríe patita de lechón y verduritas al horno de barro la cervecita que le pusimos y vamos a ir mostrando las verduritas como están para que vean le vamos a sacar los hilitos que colocamos hoy recuerden que adentro le habían puesto unos dientitos de ajo unas ramitas de romero eso le da mucho sabor al cordero Esto lo vamos feteando. Bueno, esto lo vamos a presentar acá en una bandejita que tenemos. Realmente el aroma que despide el colorito recién. Vamos a poner los dientitos de ajo. Estas verduras con un poquito de aceite de oliva, realmente van a quedar fantásticas. Esto es una pata de cordero con verduras, realmente espectacular. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estos platos. Eh, realmente son muy sencillos, muy fáciles de hacer y les sugerimos suscribirse al canal Mercita Food, donde van a poder apreciar y, eh, todas estas recetas, no solamente de comidas nacionales, sino también comidas internacionales. Espero que les hayan gustado las imágenes, que les hayan gustado los, la patita de cordero, la pata de lechón y nos estaremos viendo la próxima.